Muy bien, eh, aquí estamos, 18.26 en esta bella tarde en la ciudad de Pinamar Y lo tenemos al hombre, al amigo, al escritor, al uno, al que sabe Pero sabe, eh, la tiene atada el maestro, el señor Martín Bertone Al cual ya los saludamos, Martín querido, ¿cómo andás? Buenas tardes ¿Andás por ahí Martín? Martín, a ver, a ver, que lo perdimos, Martín Ahí estás. Hola, hola. Hey, hola, ahí te escucho bien. Ahí está. ¿Qué haces Martincito? Está, ¿Cómo andas? Estaba le como lejano y con eco y aparte de las cosas que dijiste, dije, "Uh, este Se queda grande todo esto", pero bueno. Seré yo, este. dijiste vos. <risas> Agarraste pero, no, el... vos, como viste sí, claro, una deidad que hablabas de, de, de otro lugar. Y, pero, Estamos, escuchame, pero escuchame pero escúchame, Martín H Bertone en Instagram, Martín Bertone en Facebook, es simple ver, ver, verte lo que Y ya está, la tenés atada. Es así es así, punto. <risas> No, no te merezco, Peti, no pa te merezco. Pará, y, y, y eso que la gente no está en nuestro grupo de, de, del liceo, ¿no? Del liceo, del colegio primario, porque si no diría también es el uno con los gifts. olvídate <risa> <risa> Así que tenés varios títulos. Es que, es que el, el sticker es una... El sticker no, es, no, con... no, no, no. Yo no, como un no. de agua, no se puede negar a la gente, ¿Sí? hay, que, hay, que, hay que circular. Yo te digo, esta semana con lo de Bernie la rompiste toda. La rompiste toda. Uh, la rompiste algunos es mío, pero bueno, hay que, hay, hay que... No sé, pero hay que o sea, estar... Hay... Soy un broker, ¿viste? Acerca <risas> las partes, en realidad. Ya. Está muy bien. Bueno, Martín, querido, el, eh, estamos de vuelta con el libro de Manuel Soriano. Eh, Canten putos, un título fuerte, pero bueno, este es, son estas historias de cancha incompletas de las cuales vos sos el encargado de trasladarnos. Este estos días Argentina jugó en dos partidos... Eh exhibición, amistosos, sí. y bueno, volví a pensar en la selección, sí. y acá Soriano en el momento eh, habla del, del, del himno, del nacional. Sí. Eh, y esto aprovecho lo digo antes para no interrumpir la voz de Soriano, sí. ¿te acordás vos que, que a Messi le daban duro porque no cantaba el himno? Sí. Ah, hay un tema con eso, y es, entonces hace unos años se empezó a aplaudir el himno, cosa que antes no pasaba. Es verdad, es verdad. Eh, no sé, uno se apropió más aún del... <risa> sí. Y, y otra otra cosa que también se, se que a mí mucho no me piache que es el tema de que no se canta más, o sea, la se tarareaba y esa parte tampoco me gusta. Sí. Sí, sí, sí. Oh, claro. Oh, sí. No, no me va eso, sí. pero bueno, ok. Y sí, es raro. Sí. Es raro. Sí, sí. Pero pensaba en el año 90, cuando Charlie García sacó su versión del himno, fue todo un escándalo. Sí. En realidad respecto a la letra y todo. sin le hizo como un rockero. Uh -huh. Eh, lo ajournó, porque en realidad el himno tiene, bueno, sí. No sé, más de 200 años en este momento. Y, y Charlie hizo su versión y hoy hoy está bueno, mucha radio lo pasa. Sí, a las ah, 12 de la noche. De la noche. Sí, claro. total. Sí, sí, sí. Así que, bueno, que ese, ese, ese acompañar con, tarareando el himno, entiendo lo que decís, le, le quita formalidad. Sí. Pero hay una cosa también como de, de apropiárselo, de hacerlo más, menos solemne, que me sí. parece que está bueno. Sí. Eh, a ver, si, yo para, para ser breve y conciso, digo, si fuéramos un país donde, a ver, no sé, ningún país es perfecto, ¿no? Pero si nos trasladamos al otro lado del de la océano Atlántico, ¿no? España, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, cualquiera de estos países europeos donde, digamos, donde está todo un poco más ordenadito, donde... Eh, Digamos, bueno, ahí si rompes con el tra tradicionalismo Bueno, está bien, está bien, ok Pero nosotros que ya rompemos con todas las reglas Y encima romper con, con el himno que hay pibes Que todavía que no se lo saben de memoria tarearlo así No sé si se entiende mi paralelismo medio bizarro Sí, sí, sí, no, te entiendo, te entiendo Pero lo que bueno. te puedo decir eh, es... es... Y en el que estoy de con vos es que yo no, no haría algo así en un acto en una escuela. No, no, por no, Dios, no, no, no. Tampoco lo he hecho he, hecho, he estado con, con veteranos Malvinas que he entrevistado, bueno. Son cuestiones vinculadas con la bandera y todo, y no, ahí no. es una cuestión de formalidad que sí, sí, se respeta. Sí, En Dios. la cancha es algo como que uno se permite, o sí. no lo ve un partido de fútbol, ¿no? uno se permite, punto de, de animalidad o de salvajismo, sí, sí. no momentáneo. Y creo que en ese marco, y a tararear y no cambiar a letra o sí, hacer cosas sí, raras, sí, sí, sí, total. así no tampoco está bueno como si fuera el himno de otro país. Hay que respetar eso. Sí, parece, sí, sí, totalmente, ¿no? totalmente totalmente de acuerdo. Bueno, eh... ¿dónde nos vas a llevar, sí. querido Martín? Bueno, a un, una, un fragmento del libro que habla del, del, de nuestro himno. Bien, ¿no? dale. Dice Soriano. A ver. El himno nacional es un cantito de fútbol. No del al legal histórico, esa es su principal función en la actualidad. Es uh -huh. además el único cantito que realmente funciona para la selección nacional sospecho que al menos la mitad de los himnos cantados por adultos argentinos del siglo XXI fueron cantados en la previa de un partido de fútbol, otro deporte en su correspondiente proporción. Si agregamos la emoción como requisito, es decir, si no lo consideramos los himnos cantados con fervor patriótico, el porcentaje sería mucho mayor, aunque en el fondo sepamos que tiene mucho de farsa de falsa televisada y que la idea de patria se limita a las circunstancias, los cuartos de final de un mundial, por ejemplo. Este minuto y medio de himno logra bajar a tierra conceptos tan invencibles como nación o proyecto común, simplemente porque en ese momento la gente que lo canta quiere más o menos lo mismo. El resultado es una muestra de patriotismo oblicua y condensada, como si juntáramos todos los chisitos de un cumpleaños y los apretáramos hasta dejarlos del tamaño de una manzana. Sí, es no, bonito. Eh, no, no, no, dale, dale sí, sí. Es muy gráfico, ¿no? Sí, sí, total. Los himnos son tan apropiados como cantitos de cancha que ni siquiera hace falta cambiar la letra. Ya fueron pensados desde el vamos para generar coraje grupal y agrupar sentido de pertenencia. El verso que se repite a los gritos al final del himno es inmejorable como compromiso. O juremos que a morir. Solo hace falta tomar morir en sentido figurado para llevarlo al fútbol. En el himno uruguayo el ejemplo es todavía más claro y ni siquiera hace falta pasar de un, piano, pero de un plano del lenguaje a otro. Sabremos cumplir. Se repite tres veces esa promesa perfecta. Las palabras de las batallas sirven también para los partidos, y es por eso que las arengas de los capitales en el túnel se pueden parecer en tono y lenguaje a la de Mel Gibson para que sus soldados salgan como locos a luchar por la liberación de Escocia. No sé. Esto no solo ocurre en el fútbol. El Shaka de los All Blacks es al mismo tiempo una danza ritual que proviene de los maoríes, uh -huh. un grito de guerra, una arenga coreografiada y un espectáculo maravillosamente te televisable. A pesar de su idoneidad, la letra del himno argentino se dejó de cantar en la previa de los partidos de fútbol. Hace algunos años la FIFA decidió, en base a un estudio de mercado, supongo, uh -huh. que un minuto y medio de himno es lo máximo que los televidentes están dispuestos a soportar. ¿Mira? La mayoría de los países pusieron entonces una parte del himno, o una versión comprimida sobre la que se puede cantar. El Mundial de Rugby, donde el límite de extensión es el mismo, los Pumas, Pone el himno desde Sea de Terno", los Laureles, hasta el final. Y lo canta con esa emoción que a cierto tipo de persona le gusta tanto destacar. En el fútbol, con esa emoción que, eh, perdón, se podría haber hecho lo mismo, uh -huh. pero se eligió poner la introducción instrumental y la gente le empezó a corear con actitud de hinchada. Esto se impuso de manera espontánea, creo, y en poco tiempo se consolidó como una marca registrada de los hinchas argentinos. Al principio me parecía algo medio pelotudo, algo que había cañoncito, ese personaje de Capuzoto que necesita corearlo todo pero tengo que admitir que el producto me fue convenciendo es festivo, menos solemne un poco menos patriótico como si le hubiéramos, si hubiese subido un nivel la futbolización del himno muchos futbolistas dicen que apenas empieza a sonar el himno se les viene a la cabeza la película de su carrera y que el repaso de esa historia de sacrificios personales y familiares los ayuda a valorar la oportunidad que tienen por delante opera como un simulacro de muerte en ese sentido y es algo que sucede quieran o no pioneado por cientos de cuerdas internas que no pasan por el razonamiento. Los directores de cámara saben esto y van mostrando las caras de los jugadores en primer plano. Podemos ver sus ojos en pantallas gigantes de alta definición, cada vez más cerca. El día que la tecnología lo permita, podrán poner sensores dentro de las cabezas de los jugadores para que podamos seguir sus emociones y pensamientos en un, recuadri en un recuadrito de la pantalla. Sí. Qué, qué, bueno, bueno, qué, qué, bueno que qué bueno que está, ¿no? Todos los paralelismos también que, que Soriano dice, ¿no? El jaca, este... Que también, ¿no? Es, es terrible. A ver, yo no soy muy amante del rugby, pero también, ¿no? Cuando ves esa, esa apuesta o esa realidad, ¿no? De los, de los este... De, del jaca, también se te pone como la piel de gallina y decís, chao, voy a enfrentar bueno, a esto. porque es como para llenar miedo también, ¿no? Sí, sí, te nervios, sí, que te que no. Claro. sí, Sí, sí, sí, sí. Este, no sé después, bueno, en el rival, qué, qué hace o no, porque lo he visto muchas veces y pero me sigue generando a mí que no soy también no soy jugador de rugby pero me, me, me sigue generando como un un, como un medio de respetito no pero, ¿Sí? pero bueno volviendo al fútbol sí este es buenísimo ¿no? lo, lo que lo que todo ese paralelismo y, y me acordaba mientras te escuchaba eh, ahora este último amistoso creo que fue el de River o el de Santiago del Estero no me acuerdo um, sí contra Curazao contra Curazao, ¿no? Este, que este, que, que, Messi lo miraba al Dibu y, y lloraba el Dibu y también creo que era el Cuti Romero. Y Messi lo miraba como, no, no extrañado, ¿no? Pero diciendo, chao ¿cómo le pegó? Este, y sí. debe ser, ¿no? Eh, muy emocionante. Amén, que obviamente está el, el, el, la obtención del de, de la copa, pero digo, sin esa obtención también siempre se ve a un jugador como más emocionado que otro, ¿no? Este, qué sé yo, decíamos Messi que, que cuando le decían que no cantaba. ¿Qué sabés si el tipo por dentro tiene un quilombo de neuronas, marca cañón y lo siente más que otro que lo cante? Eh, Nada, qué sé yo, hay que buscar el pelo al huevo, ¿no? Desde el dicho dice la procesión va por dentro. Claro, Hay gente que o claro, eh, que, que se emociona en silencio. Sí, sí, total. Eh, pero aparte, de, de, de los símbolos, porque pensá que la, una bandera hmm. es un rectángulo de tela, en realidad. Total. Pero hay gente que está dispuesta a morir. ¿Vos? Por, bueno. por recuperarla, por protegerla, total. si vos la, la prendés fuego o, o, o la o la rompes o la, o la bastardeas, sí, sí, eh, sí. es un delito, sí, sí, sí, o sea, y no. es un pedazo de tela, sí, sí, sí, sí, total. entonces hay una cuestión simbólica, el himno, la camiseta, la y blanca, ¿Qué mira la otra qué linda que es, sí, sí, ¿No? No, no, su no, cielo es un cielo con una nube y un sol, es hermosa uh -huh. Sí, sí, total, ¿no? total Y a veces el, el cielo imita nuestra bandera. <risa> sí, no, no, obvio. Y, y, y mira, justo vos estabas diciendo eso, mira el ejemplo que te dieron, vos de decir este pibe está loco. Eh, estaba mirando, y aunque vos no lo creas, estaba mirando el hombre araña 2 y vos me decís, ¿y este qué me va a decir ahora? Hay una escena donde está el, el hombre araña con su tía y, no sé, están hablando de la bandera de Estados Unidos y el pibe le dice sí, no, porque la lavé la bandera de Estados Unidos. Y la tía, indignada, diciéndole, ¿cómo no, vas a lavar la bandera, flaco? O sea, no, no, claramente, bueno, eh, eh, o sea, digamos, eh, ese paralelismo, de, como decís vos, no de cuidarla, de respetarla, de no romperla, y eso que también dicen que, que no se lava, bueno, este también es algo sentido por, por... A ver, si vos me decís a mí, y la verdad que... Yo, yo la lavaría. Pero digo, hay gente que lo toma muy a pecho. Decir, no, no, no se lava y punto. Bueno, me hiciste acordar de esa escena. Sí, cuando era chico, eh, alguien lo contó, no sé, sea, mi viejo, debería chequearlo. Uh -huh. me ha dicho así como que las la banderas que claro, no, no se lavan, digamos, algunas cuando están muy gastadas, uh -huh. se quema o se entierra. Claro. Pero no, no ni, ni se lava, ni. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso también sabía. Y yo, fíjate cuando, no sé, tanto por Hollywood, por la serie y todo, cuando, no sé, un soldado estadounidense se muere, le entregan, ¿no? En, la bandera hablar un fondo de triángulo total. A, la, a la familia uh -huh. o sea, es un cacho de tela sí, sí, que sí. simboliza que murió por su por su patria sí, por sí, su total, totalmente bueno y, y encima este pasado fin de semana este haciendo también el paralelismo obviamente no este todos los chicos los cachorros por así decirlo que han mandado hace varios años atrás a las malvinas que también no este vaya que sí también han puesto el pecho no por por esta bandera tan hermosa como dijiste vos ¿no? Y justo, mira, este fin de semana tuvo una feria que se llama Leer y Comer, uh -huh. y estuvo en un, una charla de, de Guillermo Noriega, Gustavo Noriega, un periodista, con eh, Sacheri. Ajá. Uh -huh. oh. Que me gusta mucho Sacheri. Y bueno, justo habla también de esto, que es el paralelismo eh, de la selección. Uh -huh. O sea, los, y lo, lo hemos hecho en varias personas, la selección nacional uh -huh. y Malvinas, que ser las únicas dos causas que nos unen uh -huh. Total. ¿no? como pueblo. Total. Y, y dice como que lamenta que, que sean tan pocas, pero bueno, en ese caso están están aparece la bandera, aparece el el coraje aparece de otro país, como, como un contrincante, sí, ¿no? sí, un punto, sí. en punto en, en una situación de es algo real, uh -huh. implica la muerte, en otra es algo simbólico, y por eso también, eh, ese famoso eh, gol de, del Diego de los ingleses, también. no eh, tiene la importancia, una especie de revancha simbólica uh -huh. a eso que pasó en Malvinas ante los ojos del mundo, o sea, sí, sí, sí, los, sí, los ingleses sí. fueron humillados uh -huh. en la cancha ante millones de personas, era eh, un juego que inventaron ellos. Sí, claro. O sea, hay una cuestión así, ¿no? Simbólica. Muy sí, sí, sí, sí. Apart y aparte dos goles, ¿no? Uno, bueno, en su momento, claro. que estaba en duda, ¿no? Que después con los años la tecnología y demás se vio que fue con la mano, y después el otro, el mejor gol de la historia, o por lo menos uno de los me mejores goles de la historia, ¿no? El claro. mismo claro. partido, que o sea, claro. Bájame la persiana que ya, ya está, ¿no? Pensá que, o sea, hizo trampa, digámoslo, y está por él. Claro. Pero también te puedo decir si se ponete la, el paralelismo. Que los ingleses lo que hicieron fue usurpar sí, nuestras sí, islas, sí. porque sacaron a la población que estaba haciendo trampa, Totalmente. porque echándolo por la fuerza, sí, sí, total. con lo cual hay un paralelismo, un, un, un círculo que se cierra, en la herida sí abierta pero sí, sí. hubo un cachetazo ahí que no, no pasó desapercibido. Total, y sabes que el otro día, mira siempre últimamente cuando hablamos siempre se da la casualidad que miro o, o engancho programas de Deporte B y también creo que era Sacheri que estaba con, entrevistando a un creo que un periodista, no recuerdo el nombre, este, bastante mayor por cierto, y que decía, eh, amén de que, que, que las tropas nuestras eran realmente muy jóvenes y demás, que si en ese entonces, eh, digamos, la inteligencia militar argentina hubiese puesto los cañones no, en, en el tema, digamos, de la dictadura que estaban también ahí metidos. A ver, viste, a, ver a ¿quién agarraban y quién no? Si, si realmente hubiesen puesto la inteligencia militar en darse cuenta que en ese entonces, yo eso la verdad que no lo sabía, en ese entonces eh, toda la parte de, de buques, ¿no? de, de los ingleses se, se estaba por la la la, la reina, los, los, estaba por desguazar gran parte sí, de, esos, cual, de esos buques. Cual, cual. y, eso. y eh, Claro, yo, yo la verdad que no lo sabía y, y si esa inteligencia sí, hubiese... Capó. Claro, si hubiese dado puesta donde correspondía, eh, nada, en, hubiesen esperado un poco y ellos no tenían con qué venir. No sé si hubiésemos ganado o perdido, no sé, pero digamos, gran parte de, de, de, de, la, de los soldados que vinieron en barco desde allí, bueno, no, no hubiesen podido venir porque los iban a desguazar muchos de esos buques. Bueno, cosas, ¿no? Que uno se va enterando... Eh, con, con el correo. Eh, si hubiera esperado seis meses de más, por decirte algo, claro. hubiera hecho men menos frío también. También. De forma, también. En invierno. También, también. Pero bueno, hay otras razones también. Sí, ¿no? obvio. Es, es, es, yo estoy haciendo el tema hace un año y es complejo. Y Ya, ya hablé, hablé como con 40 veteranos, uh -huh. y con, los entrevisté, todos testimonios, y es muy interesante, es muy doloroso, y, pero también deja mucha enseñanza. Seguro. Y usted es, es, es, es muy tergiversada. Un día, ¿Y te parece la sí, sí, de la responsabilidad? Sí, de una, de una. Pero... sí, y y creo que es como decís vos, ¿no? Por no solamente bueno, por ellos, obviamente que la herida pff, está recontraabierta, ¿no? este, quizás superada en algún punto, pero abierta y, y eso creo que no, no va a cambiar ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Este, es, es, es nombrar Inglaterra y ya como que se te pone la piel de gallina pues obviamente, como tenemos dos dedos de frente, decimos, bueno, pará, ahora nada, tampoco es que todos los ingleses son malos, ni, ni, ni eran así, ni son así, este, lo mismo pasa con, a ver, haciendo paralelismo con, con Chile, digamos, a ver, se sabe sabe que no le tenemos mucho afecto, pero tampoco, después poniendo un poco este los, los pies sobre la tierra, decir, bueno, para, tampoco los chilenos de ahora, tampoco es que nos detestan todos, ni, ni mucho menos. O sea, hay que saber, creo yo, diferenciar ¿no? un poquito, pero bueno, obviamente que son dos países que no no, no nos gustan demasiado por bueno claro. por todo lo que ya sabemos. ¿no? Sí, es así, es, es, es complejo y como decimos, o sea, hay que separar, digamos, el Estado el gobierno de turno de los habitantes de pero quedan cosas y dando vueltas sí, sí, hay en el estado también la, la, las chicaras futbolísticas también de ser Chile con Argentina sí. ¿no? y fue hermoso verlos que, que se quedaron afuera del sí, mundial sí, y, obvio, sí, los sí. memes y todo ver llorar a Medel fue para mí una cosa bueno, tan linda no no por nada también cuando cuando <risa> sí, obviamente pues no por sí. nada también cuando Perú clasifica, digamos, al repechaje y sí, queda afuera, sí, claro. éramos todos peruanos, ¿no? <risa> claramente sí, sí, y no porque sí, era un claro, país sudamericano era obviamente por todo lo que se sabe la lluvia y demás que, que tuvieron ellos con, para con nosotros justamente también en la guerra de Malvinas, pero bueno Y ese, ese amor viene a su vez de San Martín porque fue, San Martín fue el primer claro. lo que, lo que hoy llamaríamos presidente liberó el país, Total. fue el protector del, del país, tiene otra Total. Es mutuo. Otra de los derechos y, las letras, sí, es, y mutuo, claro. es mutuo Martín, querido, este como siempre, un placerazo hablar con vos. Este, iba a, ser, iba a ser contigo, pero dije no, es demasiado formal. Este, así que bueno, nada, che, eh, nos reencontramos el próximo miércoles. Y le damos un saludo a Pupe que se está escuchando. Otro, sí, que lo tengo que, <risa> lo tengo que lo bajé Te juro que lo bajé a la compu. Este, para mandar el saludo a, a Pupe. Este, así que bueno, la, la doctora del grupo. Genial. Bueno, usted, un gusto, como siempre. Dale, abrazo grandote. No vemos. Chau. Chau, chau. Muy bien, ¿eh? allí pasó eh, nuestro amigo, el escritor Martín Bertone, eh, con más de este libro de Manuel Soriano Canten Putos, eh, esta historia incompleta ¿eh? de los cantitos de cancha, que bueno que cada uno de ellos lleva